Bueno, lo primero lo siento porque probablemente este sea el mensaje más cursi de la historia. Pero quería decirte que... Que si alguna vez decías volver... yo voy a estar aquí. Esperándote. Pensándote en ya mujer va a morirme aquí pensando... Muchachita, tu eres la que mi cuerpo incita, mi cora por ti palpita. Sé si mamacita con ella suave dentro en la pista. Con ella no existe el tiempo, menos el resto. Aflo hasta el piso, ahora sube violeto, Mi ya el ritmo, da Tú y yo, sentimiento, eleva la presión. hora de moverse, acción, la intención, verte bailando. Mujer, si supiera que sueño despierto desnudando tu cuerpo. Tómate el momento, bella mujer, aquí me tiene pensándote, recordándote, echañándote aquí, aquí pensándote, bella mujer va a morirme aquí pensándote. Estás en toda parte, no he logrado olvidarte, olvidarte pensándote, bella mujer va a morirme aquí pensándote. Estás en toda parte, no he logrado Tanta, Ella me ya resalta y basta. Que locura original, auténtica. Su silueta me encanta. Y va encendiendo la llama, me levanta. Si estoy mal, tormenta mental, me lleva a la calma a obtenerla. Esa mujer despierta pasiones, solo por el placer, placer de hacerla. Bella como un ángel, cruel como Lucifer, difunde temor, amor, donde quiera que vaya, sencilla, la más buscada, coqueta, la más amada, no beso su apuñalada, directa, inesperada Vamos, vamos, directo pa' la callosa En busca a la diosa, me la pasaría Aterrizando en este hermoso cuerpo Eres fuego, fuego que me quemo No hay diablo, hay diabla Y tiene taco rojo donde sea Cuando sea, como sea Pero contigo te quiero Como pa' leerte cada noche Línea, tras, tras, línea, tra. tras, tras Espacio por espacio, no te digo algo bonito, te digo algo sincero, cariño infinito, amor verdadero, poéticamente hablando, no sabemos en qué abrazo no estamos despidiendo, cuida lo que ama, los recuerdos, no se abrazan, solo la almohada De ti solo sé que hace magia, de mí solo sé que eso basta, pensando. De... Va a morirme aquí, pensando en estar sin toda parte. No he logrado olvidarte, olvidarte. El día a encendiendo la llama. The Frank en el 2022, sobre el ritmo sal, El frame va loco yo de los cardenales.